Sí. Buongiorno cari amigo da pablo el giorno de hoy o un nuevo entrenamiento salto con la corda vamos a andiamo a bruchar a esmaltir en nuestro cuerpo vamos a elaborar eh, ejercicios per bruchar con la corda aunque per tonificar vamos a hacer ejercicio que le gamba aunque per el abdomen el abdomen yo que estos ejercicios te sean no útiles, tú debes hacerlo del inicio fin a la fin, si tú te sbalas saltando la corda, no hay problema, continúa, continúa, eh, saltar la corda es solo cuestión de, de practicar, practicar y un poco de paciencia, yo aspecto que estos ejercicios te sean no útiles, cueste el cuerpo así, cueste brazos brazo así, cueste se logra solo con la constancia, con la constancia Niente crema, niente de nada que, que, Ni masallo, tú todo es Con sacrificio y constancia Por pueblo yo voy aunque tú eh, A esos que está iniciando Piano, piano, piano, piano Ok, voy a hacer en un intervalo de la corda voy a iniciar piano piano y, y piano piano voy cambiando el movimiento, si tú, por ejemplo no sabes encrociar, no te preocupes, haz lo normal, normal, lo normal lo importante es eh, la fiducia y más adelante magari, puedes encrochar con una mano con dos ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento, movimiento, movimiento, movimiento movimiento, el colo, tiendo el colo el bacino, el bacino, el bacino, el bacino, el bacino. Salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, me muevo, me muevo, me muevo. Le envío una información a nuestro cuerpo. Porque tú sabes que nuestro cuerpo no es una máquina. Debíamos, debíamos eh, crear eh, como enviar esa información. Oye mi aleno. Si oye mi aleno, ya el cuerpo lo sabe y se predispone a hacer la actividad física. Ok, ok. Prepárate. Primo a iniciar. Hidratación. Hidratación es porque no se enferma más. Ah, sabroso, sabroso, rico, rico, rico del español Ok, voy a iniciar, voy eh, a iniciar, prepárate, prepárate, prepárate. Cuando se vuela, más no se vuela, No se mola más, no se mola más, no se mola. Voy a buscar mi, mi timer, mi timer que no lo veo, mi timer que no lo veo. Ok, perfecto, perfecto. Approssimatamente questo dura 15, 15 minuti, minuti, minuti. Voglio fare così, 45, 45 di corda e, e 30 secondi di pausa, che sarà una pausa sempre attiva, abdomen e, e gambe. 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1, a iniciar con este movimiento. Cosí envío. Cosí me coordino un poquito. Me coordino. Prendo fiducia con la corda. Prendo fiducia. Fiducia con la corda. Ta, ta, ta. Fiducia. Ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta, Mantente siempre en movimiento. Salto, salto. Salto, salto. Salto, salto, salto. Pausa activa, abre el pie, Dios, esa misura a la espalda, más largo. Me fermo, fermo, fermo, fermo, lì. 30 segundos, 30 segundos y 30 segundos y 30, 30. Isometría, isometría, fermo, estático. Hey, cambio, cambio, cambio de mano, cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Está arribando el sol, está arribando. Me piace. Cuesta este ejercicio es para... Crear un poco el hábito de saltar la corda, la fiducia, El movimiento. Ok, nuevamente a eso con movimiento. Feste, cosí. Piedi, más largo que la espalda, No. Importante que el ginocchio no supere. La punta del pie esquina dirita. yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, ahora salto. Normale, normal con dos pies.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 Cambio. Uno, 2, 1, vale. Uno, 1, uno, 1, 2, 1, 2, 1, 2, un 2, grande, grande. va ¡Haz eso! piedi avanti, piedi avanti camino El buongiorno Ah, cuesta. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Contraigo el glúteo. Ginocchio su. C'est План, план, план! 1, vale. uno, 1, uno, nueve, uno, dube, uno, due. uno, nueve, uno, due. uno, due. uno, due. uno due. a corda corda incrociato Let's <laughs> go. Respira Corda, corda en dietro Corda en dietro Hey, cambio. Normale. Doppio. Doppio. Doppio. Doppio. Doppio. Doppio. Doppio. No solo. Cambio. Cambio. Cambio. Manca uno, manca uno. uno, 30 segundos. No ha estado fácil, pero habíamos rayunto nuestro objetivo. Cuestos ejercicios son los que te ayudan a meterte en forma. Te siente un poco la fatiga, pero tú no debes molar. Me sones desbaliato, pero he continuado. ¿Cuál es el objetivo en la vida? Tú caes 5 vueltas y te alza 8. Miles y miles gracias a todas las personas que guardan este canal y a los que se alena gracias de Tú todo este esfuerzo vendrá pagado. Cosí, cosí así se va fratelli, así se va me piace, me piace no olvidemos no de de manjar bien para ejercicio de hoy como este va bien eh, dormir bien ok, vamos a hacer un poquito de de stretching, si está si está un poquito de stretching, dale ok, voy un poquito el pie Muevo, muevo, muevo, muevo, muevo. Ok. Piego una gamba y con las dos manos. Cambio. Ok. Con todas las dos, desciendo sin piegar el ginocchio. Toco a tierra Toco la punta del pie. Encrocho. Cambio. Ok, gamba su. Cambio. Perfecto, indietro. Ok, cambio de gamba. Ok. muy un poquito, Piego salvo ok movemos un poquito el bacino. cambio ta, ta, ta, ta, ta. ok piego el ginocchio. faccio este así cambio siempre piegato el piegato esquina derecha y giro perfecto cambio Ok, movemos un poquito los brazos, el pala es dietro, avante, subo en Yu, indietro dietro, avante. Una piccola presión del el gomito verso de mí, cambio, dietro, perfecto, prendo un gocho de aria Nuevamente, gracias mil a todos, veramente, veramente, de cuore, de corazón, Juan Pablo. Muy bien.